Hola, ¿qué tal? Legión Oxlack, sean bienvenidos a un video más de evidencias paranormales. El día de hoy tenemos un audio muy extraño. Uno de nuestros suscriptores mandó la siguiente historia. Pongan atención. Dice lo siguiente. Hace unos meses en la colonia donde vivo empezaron a escucharse lamentos como a eso de la una o dos de la madrugada. Al inicio creímos que eran gatos peleando y salimos a ver junto con mi mamá, pero no había nada más que la total oscuridad. El lamento nada más se escuchó como cinco veces. Yo ya estaba dormido y me despertó. Salí con mi hermano a ver a la calle y no había absolutamente nada. La tercera vez que sucedió, yo estaba despierto y rápidamente empecé a grabar los lamentos. Son los audios que te mando a continuación. Vamos a escuchar esos audios. Mm. -hmm. Después consultamos con unos vecinos los cuales nos mencionaron que también escuchaban eso y nos dijeron que sus hijos estaban hasta traumados y no podían dormir del miedo. Algunos vecinos también salieron a buscar cuando escuchaban los lamentos y no había nada, no encontraron nada. Decidieron poner un altar religioso en la colonia y así es como los lamentos dejaron de escucharse. Esto pasó en un lapso de dos semanas en los que siempre venían a gritar. Lo extraño era que era imposible percibir de dónde venían los lamentos. Todos los vecinos los escuchábamos como si estuvieran frente a la casa de cada uno al mismo tiempo. Y la colonia es grande, es como si esa cosa estuviera en todos lados o se escuchara en todos lados pero al mismo tiempo. Volvamos a escuchar esos extraños lamentos. ¿Ustedes qué opinan de este caso? ¿Habrá sido una persona que tratando de jugarles una broma iría a gritarles a las 3 de la mañana? No creo que por una simple broma alguien hiciera eso. ¿O creen que sea el lamento de la llorona? Tampoco me parece que el lamento se escuche tan fantasmagórico. ¿Será efectivamente que la imagen ahuyentó a este espíritu que gritaba por las noches? ¿O que esta persona quizá demente dejó de ir a ese lugar y dejó de gritar. Lo que haya sido, los gritos se escuchan aterradores. Si ustedes tienen una historia similar, escríbanmela en los comentarios para ver si a alguien más le ha sucedido esto de escuchar gritos en la noche. Ha quedado como un misterio que se los he presentado aquí en Oxlack Investigador. Les recuerdo que me pueden mandar sus historias a mi correo oxlackoficial@gmail.com o a mi número de WhatsApp que aparecerá en pantalla. Así que ya saben, nos vemos mañana con una nueva evidencia paranormal.